Buenos a todos. ¿Cómo se va hoy? Espero que vous allez bien después de dos semanas de vacaciones. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a las clases después de dos semanas de vacaciones. Espero que estén muy bien, que no hayan perdido el ritmo. Y hoy vamos a hacer una pequeña sesión de revisión. Vamos a revisar hoy. Uh, bueno, espero que les haya ido muy bien en. En estas dos semanas, yo estuve dos semanas de vacaciones. Eh, como les dijimos, es el verano en Francia. El verano porque llovió todo el tiempo. Pero es, es la época de las vacaciones. Entonces, bueno, descansé y ahora retomamos labores con toda la energía. Entonces, veo que a Stephanie, Hugo, Valeria, Agustina, Brenda... Imagino que hay muchas más personas. Les cuento que hay un pequeño retraso entre el momento en el que ustedes escriben y el momento en que yo lo veo. Así que a veces por eso no respondemos inmediatamente porque hay un pequeño espacio de tiempo entre el mensaje que ustedes envían y el que yo veo. Bonjour Viviana, bonjour Luz Marina, bonjour Diana Miguel. Bueno, dejemos un, unos segunditos mientras la gente llega. Vamos a continuar, ¿le va a casa? Bueno, eh, aprovecho el mensaje de Colombia Nos Une para recordarles. Tenemos las clases todos los martes y jueves a mediodía en Colombia a las 12 y a las 7 de la tarde noche en Francia. Después vamos a ver por qué digo tarde-noche, porque para nosotros el tiempo, por ejemplo, son las 7. Y ¿En que hay sol? Esta luz es del sol, porque todavía hay luz del sol. ça va bien? ¿Y Entonces, uh, ok. Bonjour, Yamile, Miguel, Luis Felipe, Luz Marina, María Fernanda, Franci, Jenny. ¿Cómo no se sé bien. Tengo calor, me dio calor en este momentico. Recuerden, nuestros cursos continúan a las 12 del día en Colombia y a las 7 de la tarde noche en Francia los martes y los jueves. Recuerden que vamos hasta diciembre y que las clases quedan grabadas en la página de Facebook de Colombia nos une, no es sino ir a la sección de videos y ver todos los antiguos videos desde la primera clase, está disponible en la página de Facebook de Colombia nos unen. Recuerden también que uh, tenemos nuestro blog, ahorita les muestro la dirección de nuevo, en el blog están todos los soportes que utilizamos, algunos ejercicios, a veces respondemos preguntas, ponemos uh, algunos consejos, uh, hemos puesto ya las de películas y series, estamos preparando otros contenidos, tenemos un profesor asociado a uh, Artur, que es francés, nos va a hacer su lista de películas que hay que ver, películas francesas que hay que ver, y uh, bueno, tenemos otros temas en preparación. Uh, ok, donc, donc, donc, quedan 20 semanas, entonces recuerden, tenemos 20 semanas de clase todavía, es un curso bastante largo. Bueno, bien, verán ustedes, tenía algo en la boca. Ok, bueno, podemos comenzar el curso. Entonces, uh, va vamos a proyectar las diapositivas para, para mostrarles un poco lo, lo que vamos a ver hoy, la revisión que vamos a hacer hoy. Voy, no voy a preguntar de todo, voy a preguntar algunas cositas. Y vamos a comenzar con revisiones. Eh, ¿Podríamos pasar la pantalla, por favor? Ok, bueno, veo comentarios. Bonjour Diomar, Milita, Yamile, Berta... Javier, Juliana, Stephanie. Stephanie, no puedes encontrar la familia Bellier en francés. Ay. Es cuanto lo siento. Bonjour, Maleja, Pilar, Doris, Clara. Ok, donc, rappelez-vous, Alejandra y yo, somos profesores. L'adresse de nuestro blog. Nuestro blog, recuerden la dirección, curso de francés pegado gn por nos Ahí vamos a tener todos los materiales. Semen 5 sur 24. Estamos esta semana eh, la semana 5 de la 24. Eh, Cette semaine, exceptionnellement, exceptionnellement, je fais les deux cours. Ok? Esta semaine, exceptionnellement, je fais les deux cours. Parce que Alejandra est de vacances. Et recuerde que les cours sont gravés en la página de Colombia Nos Ok? Bon, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 10 août 2021. 10 août 2021 Este mes es un poco problemático porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra Normalmente recuerden que la T final no suena pero en este mes sí si suena et Dice août La A no suena Le 10 août 2021, on va faire de, une révision, on va réviser un peu les connaissances Et on va parler de sport Parce que los Juegos Olímpicos vienen de finir, ¿ok? Como se acaban, se vienen de acabar los Juegos Olímpicos, vamos a hablar un poco de deportes. Ok, entonces, qu ¿qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? ¿Qué hemos visto? Uh, vamos a, yo voy a hacer un, mostrarles una pequeña lista, re, que recapitula los temas que hemos tratado. L'alphabet y los nombres. Se presentar con las informaciones personales. Remplir un formulaire. Los verbos del primer grupo y algunos verbos irréguliers. Recuerden que los verbos del primer grupo son los que terminan en ER. Ah. Perdón. esto. Los, el primer grupo. Son los, son los verbos que finisan en ER. ¿Ok? es la mayoría de los verbos, como el 80%. Y todo nuevo verbo en francés normalmente se crea con este modelo. Así que si ustedes saben este modelo, saben conjugar el 80% de los verbos franceses. ¿Ok? Uh, bueno, on a hablado de país, on va a hablar de los artículos por el país y la nacionalidad. On a parlé de temps, on a vu les saisons, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps. Et on a vu les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, etc., etc. En grammaire, on a vu quelques points de grammaire comme le genre, masculin, féminin. Les articles définis, indéfinis, le, la, un, une, les, des. On a mentionné les adjectifs ok, Ce fue el último tema que vimos, los adjetivos, y una a vu la negación, ok, y on a vu aussi le, la semana avant les vacances, on a vu aimer y ne pas aimer, por la preferencia, antes de vacaciones vimos las preferencias, uh, recuerden que aimer en francés, más que amar en este contexto es gustar, y ne pas aimer o pas aimer es algo que no les gusta. Ok. Bon, vamos a hacer una pequeña revisión de temas vus en cours. Ce n'est pas tous les temas, c'est quelques temas seulement. Pero el cours suivant va a hacer una otra parte. Vamos a hacer una revisión parcial. No todos los temas, solamente algunos temas. Si sí, no es muy largo, la idea no es hacer un, un recapitulativo largo, la idea es que veamos un poquito y luego volvamos a otro poquito. ¿Ok? Ok. Epele, le mot suivant. ¿Qué es se siguiente? ¿Qué es ¿Qué ¿Quién se acuerda qué es epele? No veo movimiento en el chat. A ver, rápido, escriban. Epelé. Epelé. ¿Qué es que sé que pele? bien, maleja. deletrear, ¿ok? Como no puedo, yo no puedo escucharlos. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a mostrar palabras, ¿ok? Y ustedes me van a hacer el ejercicio cada uno en su casa, van a Tratar de deletrear. Y de, luego, yo voy a deletrear. Y así ustedes van a comparar. ¿Cómo están? Según. ¿Cómo debe ser? ¿Ok? Ok. ¿Aló? ¿Cómo se llama estos tres palabras? Les doy un minutico. Para que ustedes, cada uno en su casa, vayan mirando la palabra, vayan diciendo letra por letra y a ver si se acuerdan, ¿eh? sin hacer trampa. No nos tristes, ¿ok? No nos no hacemos trampa. Ok, corre el tiempo. En 30 segundos, 30. Ok, très bien. Donc, premier mot: atterrir, Aterrir. Imagino que ya saben qué es atender. aterrir. atterrir, A. T. T. E. Recuerden. E. Es como si dijeran O pero dicen E, A, T, E, R, R, I, R. Si es aterrizar, si maneja y si pilar, es aterrizar. Aterrir. A, T, T, E, R, R, I, R. Pueden decir también, ¿eh? Es posible, ¿sí?, de decir A, de T, E, de R, I, R. Ok. Mediterráneo. El Mediterráneo. En realidad, atención, es la, el mar Mediterráneo es femenino. La mer la mer mediterránea ok, donc M E accent aigu E accent aigu vamos a verlo después pero es el, que la E tiene un acento agudo D I T E 2R A N E accent aigu E Ok Entonces M E accent aigu D I T E R R A N E accent aigu ok coordoné es el verbo coordinar que eh, no son las coordenadas por ahí vi que decía coordenadas pero no son las coordenadas entonces es coordinar C d, O R D O d, N C-O-O-R-D-O-N-N-E-R, -O -O -N -N -E ¿ok? Muy bien. Ahora, les voy a decir tres palabras, tres palabras, les voy a decir primero las palabras, las voy a, je vais épeler moi, je, je vais épeler. Y vos allez a escribir sobre un papel, ¿ok? Y después yo voy a mostrarles el mo. ¿ok? Primero yo les voy a deletear tres palabras, a ver cómo están. Y luego ustedes las van a escribir en un papel, y luego van a ver si entendieron la, la, cómo se los deletré. ¿ok? ¿Preparé? Yo les doy dos segundos para que busquen un papel. Un apicero, un esfero, perdón. Y escriban. Ok. Premier mot. Premier mot. A. De C. De C. Recuerden, cuando llego de, es que escriben dos veces la letra que les digo. U. U, e e i l je répète répito a de c c c u u e i y le mot, c'était quoi, c'était quoi. Por ahí estoy viendo respuestas buenas. Esta palabra es súper difícil de pronunciar. Accueil. Hay una sola U. Solo dije una U. Accueil. Accueil. A C D Repito, A, D, C, U, E, I, L. Ok, dos ah bueno, acá es la recepción, es la recepción, cuando ustedes llegan a un edificio llegan a la accue, llegan a la recepción. Aunque también existe la palabra recepción con una T en lugar de C. Y significa lo mismo. Pero en francés se usa muchísimo más decir a que hay que recepción. ¿Ok? Deuxième mot. Esta palabra es muy buena. Es deliciosísima esta palabra. Voy a decir dos veces cada letra para que la entiendan en... R E E B B L L O O C C H H O O N N Repito la palabra, voy a decir una vez cada letra, ok? R, E, B, L, O, C, H, O, N el mismo es Reblochon. Es un tipo de queso con el que se hace un plato. Oh, deliciosísimo, grasoso, súper grasoso, súper bueno, delicioso para el invierno. Reblochon. Re ok. Très bien. Finalmente, dernier mot, última palabra. Recuerden, voy a decir... Dos veces la, cada letra. Es decir, que si escuchan cuatro veces una letra es porque está solamente dos veces, ¿ok? Ya les di una pista ahí. Yo commence A. A. P. P. p p e e l l e e r R Ok, yo repito una vez cada letra Ok, repito una vez cada letra A P P E L E R Veo un montón de respuestas correctas A -e. Recuerden que la E se pronuncia E Hacen una boca de O O, O, O, O, o Pero dicen E, E, E E A, P, L -e. Re, ¿Ok? ¿Taba ¿C'était complicado? ¿C'était difícil? ¿O fácil, fácil? Hein? Dites-moi, facile ou difficile? Eh oui, Andrea, là-haut il est... Facile, Samira? Ok, bon, très bien pour toi, Samira. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut écouter et répéter. Il faut répéter, répéter, répéter, répéter. répéter. En internet hay millones de videos, en YouTube hay millones de videos sobre la pronunciación. Pueden ir y buscar y mirar. Van a ver que después uno, se lo olvida un poco, pero lo, lo sigue practicando. Ok, très bien. Remplissons un formulaire. Vamos a llenar un formulario. Je vais vous présenter trois femmes, ok? Je vous présente trois femmes y après, on remplit un formulaire. Les voy a presentar a tres mujeres y después vamos a llenar un formulario con, las con la información de cada una. <coughs> Atención, lo que vamos a hacer es yo se las presento, je vous présente des femmes, ok? Ok vous regardez les informations, y après on va hacer dans le désordre de remplir, ¿ok? Vamos a mirar la, la información y luego vamos a llenar el formulario, pero yo les voy a dar información en desorden, y ustedes tienen que adivinar de qué persona estoy hablando, porque no están en el orden normal que está ahí. Ok, Les doy algunas informaciones, ustedes al final me tienen que decir de quién estoy hablando. Ok. Alors, première personne. Bonjour, je m'appelle Erika Segara, j'ai 52 ans, je suis née au Canada. J'habite à Gentilly, mon numéro, euh, mon téléphone, pardon. El 53 93 91 91 Ok? Je répète Bonjour, je m'appelle Erika Segara. J'ai 52 ans. Je suis né au Canada. J'habite à Gentilly. Recuerden que cuando el ILL es una I super larga, y hay aquí una I super larga y con una I al final. J'habite Gentilly. Mon teléfono es el 01 53 93 91 91. ¿Recuerdan de los números? Hein? Ok. Gentilly es un municipio que está justo al lado de París. Es como Bogotá y Soacha, Medellín y Envigado. Eh, creo que es Manizales y dos Quebradas, no recuerdo me van a matar los de los cafeteros porque no recuerdo ok deuxième personne. bonjour je m'appelle Agatha Christou j'ai 47 ans je suis originaire de la Grèce ma ville de, résid ma ville de résidence est Amiens mon numéro est 03 22, 97, 42, 53 Bonjour, je m'appelle Agatha Christou. Eh, cuando hay CH en francés es... En este caso es una palabra de origen griego, entonces hay CH. Como en inglés a veces es CH. Es una C sola. Je m'appelle Agatha Christou. J'ai 47 ans, je suis originaire de la Grèce. Ma ville de résidence est Amiens. Mon numéro est 03 22 97 42 53. Ok, Amiens es una ciudad al norte de París, como una hora, que tiene una catedral gótica muy bonita. Finalement, Bonjour, moi, c'est Anna Novak. J'ai 19 ans. Mon pays de naissance est la Pologne. Ma ville de résidence est Fontaine. Mon téléphone est le 04 76 76 36 36. Bonjour, moi, c'est Anna Novak ella es polaca y en polaco la W suena como una V por eso digo Novak Moi, c'est Anna Novak J'ai 19 ans Mon país de naissance es la Pologne Ma ville de résidence es Fontaine Mon téléphone, est es 04 76 76 36 36 Ok Fontaine es una ciudad que queda pegadita de Grenoble, que es la, ustedes saben que es la ciudad que yo adoro, porque es mi primera ciudad en Francia. Ok, on va remplir le formulaire. Ahora vamos a llenar el formulario. Remplissons un formulaire. Âge, résidence, téléphone et prénom. Ok, âge, 52 años, residencia, gentil, teléfono, pues veo que repitan y luego yo repito, repitan en sus casas y luego yo repito, ¿eh? como cuando deletreamos. 0, 1, 53, 93, recuerden, 4, 23, ¿eh? eso es 93, 91, 91, 4, 21, eso es 91, 91. qui sé ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién qui ¿Quién qui ¿Je de quién? ¿De estoy hablando? No veo respuestas. No veo respuestas. Ah, très bien, Hugo. C'est Erika. C'est Erika. Ok, deuxième personne, deuxième formulaire. résidence Résidence Amiens, nationalité grecque. Ah euh, ah ah ah ah, méquioqué ah, méquioqué ah, ah, Amiens ou Fontaine. ¿De quién estaré hablando? Yo me equivoqué en el formulario y puse dos, puse dos ciudades, pero ¿de quién estoy hablando? Si tenemos la nacionalité, ¿de quién estaré hablando? No veo respuestas, no veo respuestas. Estaré hablando de Agatha. Vamos a ver si me equivoqué del todo. Uh, qué vergüenza con ustedes que me equivoqué. Ah, bien, oui. Je dis grec, c'était Agatha. Ok, finalmente. No, Novak. Nationalité polonaise. Présidence à ah, Fontaine. Agata. Je parle de qui Je parle de qui C'est qui C'est qui C'est qui est Qui est-ce Qui est-ce Ah, se Anna, es que Ana es polonesa y Ana, el nombre de familia de Ana, se Novak. Ok, muy bien. Bueno, vamos a conjugar los verbos siguientes. A ver, yo sé que hoy estamos muy de revisión, pero como estuvimos en dos semanas de vacaciones, es mejor recordar un poquito. ahora me van a conjugar los verbos siguientes se presentar avoir être deux fois être parler penser et être au negatif ok bonjour je me respuestas en el chat je me je me mi maleja, conjugaison la conjugaison bonjour je me, no hay respuestas je me se presenté le verbo se presenté el verbo es se presenté, recuerden que entre paréntesis les puse el verbo que tienen que conjugar attention je me Presente. E accent aigu. Ok. E accent aigu. Si ustedes no ponen esa tilde, es un problema de ortografía, pero también porque para ustedes no es presente, sino presente. Recuerden que yo les dije que cuando hay esta tilde, la conjugación de la, eh, la, conjugación, la pronunciación de la E se modifica. Como si separamos esto en sílabas, es présente, hay dos sílabas, fonéticamente hay dos. Si hacemos la división aquí, significa que la E está al final de la sílaba, y si yo no le pongo una tilde, va a sonar E. Ahora, el verbo no es sino presente recuerden que hay una correspondencia entre lo que yo veo y lo que yo pronuncio en este caso si yo tengo una tilde tengo que pronunciar e". je me présente. ok je ah, se me olvidó poner el verbo pero ustedes ya lo saben porque ya vi que pasó mil veces ese verbo Je m'appelle Je m'appelle appelle appel Joel Je m'appelle Joel El verbo era s'appeler Como se presenta es una S Una apóstrofe y una R al final Y una sola L Porque recuerden que este es un verbo Que tiene una pequeña variación eh, Escrita Nous nous nous avoir pour nous avoir pour nous ah très bien milita très bien camilo très bien sony nous avons nous avons hola camila nous avons une proposition pour vous Je crois que c'est es une phrase super transparente. Nous avons une proposition pour vous. Est-ce que vous... Est-ce que vous... Est-ce que vous... Allez, allez, répondez. Est-ce que vous... Verbe être. Est-ce que vous... Aïe, aïe, aïe. aïe casi Hugo, casi, casi. Un pequeño error de ortografía. Ay, ay, ay, ay, ay. Vous, atención, c'est pas il, el, on, c'est vous. Ah, Luz, très bien. Pilar, très bien. Sony, très bien. Judy, très bien. Et Recuerden que hay, en francés también hay ortografía. Esa es de l'orthographe. Este, este símbolo, esta, esta, el acento circunflex, se llama acento circunflejo. Tiene dos laditos, por eso se llama circunflejo. Es ortografía. Hay que escribirlo. ¿Vos êtes interesés? ¿Es que vos êtes intéressé? Clara tu, Clara tu tu Clara tu aïe aïe Lucero aïe aïe aïe aïe a ah, Viviane très bien Luz très bien Adriana très bien Sonny Pilar, César, Esther, Maleja, Camilo, Hugo Ah no, Hugo no, y Camilo tampoco Y Maleja, ay ay ay, Maleja Leí muy rápido Tu es Tu es Tu es Vous êtes, mais tu es Attention Recuerden, E, S, T, c'est troisième personne du singulier. C'est il, elle, on. Ese que están escribiéndome ahí, E, S, T, est para elle, ella y on. Que ya habíamos visto que on est es un pronombre que solo existe en français. Clara, tu es très intelligente. Tu. El verbo se parle. Este es un verbo del primer grupo. Así que, así nunca lo hayan visto escrito, saben cómo se conjuga. Porque ya vimos cómo se conjuga. Tu, Julia, très bien. Esther, très bien. Yesenia, très bien. Lady, très bien. Ah, esperen. Ah, no, leí muy rápido. Hugo es el que está bien. Ay, ay, ay. Hugo, Adriana, Camilo, Yoleida, très bien, César, très bien, tu parles, ah, tu parles. Como en español, en francés, la marca de tu generalmente es una S. Attention. Parle sin le S final, c'est il. Elles ont. Igualmente, parle sin la es el final, es para él, ella y un. Tu parles, es Catrevian, Luz Marina, es a la fin, es a la fin. Diana, que tu Honnête Diana, Vous penser penser que tu es un négatif un négatif honnête erika très bien aïe aïe aïe esther Julia, très bien. Por ello bueno, que me están dando la segunda parte muy bien luz. Muy bien, Esther. Diana pense porque que es una tercera persona. Diana pense Diana pense du verbe penser que tu Pilar, très très bien Pilar Diana pense que tu n'es pas honnête attention tu, recuerden que tu en este caso no tiene t al final, porque con t al final es para il, el un. Tu ne pa, tu ne pa. Recuerden que es ne, ne, pero como el verbo être tiene una e entonces lo que hacemos es eliminar la e de ne y la convertimos en una apóstrofe. alors bonjour, je me présente je m'appelle Joël une... no es la misma conversación, son frases diferentes nous avons une proposition pour vous est-ce que vous êtes intéressé Clara, tu es très intelligente tu parles trois langues Diana, eh, perdón, Diana pense que tu n'es pas honnête. Entonces, era bonjour. Buenos días. Yo me, literalmente es buenos días, me presento. En francés recuerden que tenemos que usar el pronombre porque como los verbos suenan igual, aunque no se escriban igual, suenan igual, en francés es obligatorio. Me presento. Yo me llamo Joel. Nosotros, bueno, en, en español podemos quitar ese nosotros, pero se diría, tenemos una proposición para usted. ¿Está usted interesado? Recuerden que en francés preguntamos con es que. Podemos hacer una pregunta ponemos es que, y eso es para las preguntas cerradas sí o no, si ustedes ponen es que, ustedes saben que inmediatamente, automáticamente, todo lo que sigue es una pregunta, y entonces no es necesario utilizar la entonación de pregunta, porque automáticamente utilizando es que, saben que, eso es una pregunta. Pueden o no, como quieran. Ok. ¿Es que vous êtes veces Tenemos una proposición para usted. ¿Está usted interesado? Sé que es interesado porque está en la, el, es un adjetivo con marca de masculino. Clara, tú eres muy inteligente. Tu parles tres langues. Clara, tú eres muy inteligente. Sé que en español se lo ríe, pero en francés este tipo de palabras tiene masculino y femenino. Recuerden que lo habíamos visto en la clase pasada con los adjetivos. Este es un adjetivo que hace el masculino en T y el femenino en TE. Palabras como adolescente en francés es... Uh, por ejemplo, adolescente, adolescente. Uh, inteligente es inteligente, inteligente. Sería la traducción mal, mal hecha, pero es más o menos la idea. Clara, eres muy. Atención, que tres es muy, no es tres. Es muy. Très inteligente. Tu parles trois langues. Eres muy inteligente, hablas tres idiomas o tres lenguas en francés no utilizan la palabra idioma existe pero nadie la usa Diana pense que tu n'es pas honnête. Diana piensa por ahí vi, pero porque pense si es femenino y no sé qué porque estamos diciendo que piensa él piensa, ella piensa en español no hacemos la diferencia cuando él es el que piensa o ella es la que piensa lo que tú me estás diciendo, uh, Esther, pensé es, significa pensado o el pensamiento, que en francés es femenino. Es pensado, pero en ese caso es, tú lo estás usando como un adjetivo, por eso es que tiene femenino. A menos que estés usando la pensé, que es el sustantivo del pensamiento, que es femenino en francés. Pero los verbos no tienen masculino y femenino. Son los adjetivos, que a veces usamos verbos como adjetivos, pero son los adjetivos los que tienen masculino y femenino. Los verbos no tienen masculino y femenino, tienen primera, segu primera segunda y tercera persona del singular y primera, segunda y tercera persona del plural. Es toda la variación que tienen los verbos, pero masculino o femenino no, a menos que usen los, los verbos como un adjetivo. Y como todos los adjetivos, ahí sí haces tú masculino y femenino. ¿Ok? Diana piensa, este es el verbo pensar, imagino que, que se lo cogieron muy fácil, que tú no eres honesto o honesta. Este es un adjetivo que tiene la misma forma para los dos. Honesto, honesta. Diana piensa que tú no eres honesto u honesta. Ok. Questión. Como estamos en revisión, pregúntenme cuáles son sus dudas. Dígame cuáles son sus dudas. Un verbo usado como adjetivo maleja, por ejemplo, diseñar. Ok. Yo diseño, tú diseñas, es el verbo diseñar, yo diseño, el diseño. El teléfono está diseñado, cuando tú dices está o es y lo, y lo acompañas de un verbo, automáticamente lo estás convirtiendo en un adjetivo, entonces ya no es Diseña, el teléfono diseña. No, el teléfono no diseña, el teléfono es diseñado. ¿Ok? Diseñado, ¿ok? ¿Más preguntas? ¿Cómo diferenciar lo femenino a lo masculino? Miren los adjetivos. Miren la clase de los adjetivos. En la clase de los adjetivos vimos cómo saber. Si algo, ¿cómo formar el masculino y el femenino? Ahora bien, hay cosas como, por ejemplo, la palabra honnête. Tienen que sabérselo. Tienen que sabérselo. Y, por ejemplo, si es intelligente, intelligent, tienen que saber que el masculino es intelligente y, y que el femenino se forma con una E. El teléfono es dessiné. Sí, Adriana, está muy bien porque es le teléfono. Lo que hiciste fue coger una, un participio pasado del verbo dessiner eh, y el participio pasado como en español, por ejemplo, diseñado, diseñada. Diseñado es el participio pasado del verbo diseñar. En francés funciona exactamente igual. Tú puedes coger el participio pasado de un verbo y automáticamente convertirlo en un adjetivo, haciéndole femenino, haciéndole singular, haciéndole plural. Ah, diseñado, ¿cómo se pronuncia? Atención, porque diseñado tiene un pequeño problema. Resulta que en francés hay el verbo dessiner Uh, pero que significa literalmente dibujar. Y está el verbo diseñar, que en francés no es para nada design, por lo que sea. El es el verbo concevoir, es el verbo diseñar en francés. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en francés podemos usar, sea el verbo concevoir cuando queremos decir que algo está diseñado, o lo que hacemos es usar el anglicismo. Anglicismo... Uh, no recuerdo si design tiene dos S. Um... Bueno, design es con una S. Entonces, si, si ustedes quieren decir que algo ha sido diseñado en francés, tienen dos opciones. Pueden decir, le téléphone a et... Pero es un anglicismo. Y si no utilizan el participio pasado del verbo concevoir, que es un verbo irregular y que tiene un participio pasado súper irregular y que por ahora no nos interesa, pero es este. Okay. Entonces, ojo con el verbo diseñar. Digamos más bien uh, pintar. Uh, no, uh, imaginé Es más fácil. Imagine. El téléphone a été imaginé. Pero si ustedes quieren decir, la calculatrice, no, la calculette, pardon. La calculette, la calculadora, a été imaginé. ¿Por qué? En este caso hay una sola e, ¿y por qué aquí hay dos? Porque es lo masculino, la femenino. Y este verbo no es usado como verbo, sino como adjetivo. Ustedes saben que algo es usado como adjetivo en español, en español es exactamente igual. Si ustedes cogen un participio pasado y lo pueden hacer femenino, masculino, singular y plural con la misma palabra ustedes dicen, ah, eso es un adjetivo, no es un verbo, ¿ok? Es el uso, la forma es, una, es un verbo, pero el uso es un adjetivo. Bueno, no le explico más porque esto está, esto está muy avanzado. Esto igual se los pongo en, en, en el blog. Todas las preguntas que me hagan aquí las voy a, las voy a poner. Ok. Um, tac, tac, tac. Preguntas. Tac, tac. ¿Cómo se pronuncia esto? Designé. Porque es un anglicismo. Entonces tratan de conservarlo. Pero ojo, con el, los franceses, cuando hablan inglés, la mitad de las palabras las pronuncian en francés y la otra mitad las pronuncian en inglés. Es horrible. ¿Cómo saber.? ¿Cuál usar? No se puede siempre usar el mismo verbo. Si estás hablando de diseñar, depende del contexto y uno generalmente utiliza más bien concevoir en lugar de designer. Los que utilizan designer es porque usan el anglicismo, pero si no, el verbo correcto es conçu, concevoir. Uh, tac, tac. Jessica, ¿dónde fue de vacaciones? Fue a los Pirineos y a Bretaña, a las montañas y al mar con que estaba lloviendo. Uh, ok uh, design design es dibujar design uh, tac tac tac ¿por qué se ponen diferentes modalidades del verbo? porque como en español en francés uno tiene que modificar el verbo para que funcione con lo que uno quiere decir, no es como en inglés donde uno usa la misma forma en varios lados, en francés es uno modifica el verbo para decir una cosa, en cambio, en inglés ustedes si ven la palabra solito, ustedes van a decir, eso puede ser mil cosas, pero en francés y en español ustedes pueden decir, ok, eso puede significar varias cosas, pero las posibilidades son muy pequeñas con respecto a la misma palabra usada por todo lado en inglés, Ok, bueno, las demás clases recuerden, están en la página de Facebook de Colombia nos une donde están viendo este video en este momento. Y están todas en, en la sección videos. Uh, ok, esta clase es todos martes y jueves. Luz, en esta frase él parle de quelque chose d'intéressant. ¿Por qué el adjetivo toma masculino si yo es femenino? Ah, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque quelque chose chose es femenino. Femenino. Por contra quelque chose es masculino. Ojo, chose es femenino, pero quelque chose es masculino. Por eso, quelque chose d'intéressant. Interessant. Interessant. Que la frase que, para los que no vean el, el chat, lo que me pregunta Luz es quelque chose intéressant. Recuerden que este tiene femenino con E. Uno dice une chose intéressante Se dice una cosa interesante, porque es una cosa interesante, es femenino, pero quelque chose es toda una expresión, funciona junto, no funciona quelque chose, no. Es quelque chose, es un paquete entero, quelque chose, masculin, interesante, masculin. Ok Marte, uh, mardi, jeudi Ok Horarios, 12 del mediodía en Colombia 7 de la no tarde noche en Francia uh, Tac, tac Ah, a veces, esc Alexander Escuchas 30 ou 30 uh, ¿Por qué? Porque cuando tú dices 30 solito, Dices hunt y la E no suena, pero la T sí suena. Ok, entonces te pongo esto en robo para decirte que no suena. Ok. Pero resulta que si tú dices, por ejemplo, Hunt E Sunk. Tú puedes... La gente lo que hizo fue comenzar a decir ¡Ay, ah, eso está muy largo! Yo sé lo que estoy diciendo porque no hay otro número que tenga esa misma forma entonces no me puedo confundir. Pero lo que hace la gente es decir, y yo lo hago muchas veces también es que yo digo y entonces no pronuncio ni la T ni la I. Pero Tú dices 30, cuando dices 30, tienes que pronunciar la E. 30 y 31. Y con 31 también tienes que pronunciar la E. 30 y 31. Entonces, ¿por qué? Porque tú no puedes decir en porque en francés es un poco complicado encadenar vocal vocal. Si tú ves en francés hay muchas cosas, por ejemplo, bel, bo, bel, bel. Es por eso por ese mismo fenómeno, porque tú no puedes decir bel uh, en masculino. Uh, Lugar. En, en francés te puedes decir Android. Tú no puedes decir. ¡Hola, oh, Estamos tardecito, porque pero te, esta, esta sección es muy importante porque es de revisión. bo uh, Puedes decir, por ejemplo, bo uh, Batimón. Un edificio bonito. Un beau bâtiment Pero si tú dices, por ejemplo, un lugar bonito, lugar se dice Android. Es una de las formas. Hay otra que es el yo, pero bueno, la voy a usar porque es, empieza con un consonante. Cuando tú usas Android, ese beau se convierte en belle. ¿Por qué? Porque justamente si dices O, E, O, oh, en francés es complicado. Entonces, ¿qué hizo el francés? Y esa es la razón por la que existe BEL. Es para evitar ese bo. No se dice porque sería O, oh, O, en BEL, en A los franceses no les gusta, no funciona. Entonces, lo que hacen es convertir eso en una L. BEL. Android. lo que hacen es, tac, tac. Uh, y lo que hacen es, bel endroit. Y por eso se escribe bel siempre que tienes una vocal, para evitar vocal vocal. Ok, uh, tac, tac. Uh, y bueno, te decía eso porque en 31 hay que pronunciarlo, pero con los otros, los otros sonidos, con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu puedes decir 32, 33, 34, igual con 40, 41, 42, 43, 44, 50, 55, 56. Uh, 20, uh, no, ah, no, pero 20 no funciona porque 20 no es obligatorio pronunciar la T. Ok, otra pregunta. No sé si respondí a tu pregunta, ¿cómo puedes decírmelo. ¿Cómo es pasado, presente y futuro? Oh, todavía no hemos visto los pasados y el futuro. Bueno, a ver, el futuro es súper simple y la cosa más fácil del mundo. Se los voy a mostrar y van bueno, a ver que en español funciona exactamente igual. Es una copia, cal, copia, calcado, copiado del, del español. Pero el pasado, ducemente, ¿eh? suavecito con eso. Uh, tac, tac, tac. Diferencia entre cosas y truc. Es la, la misma diferencia que hay entre cosa y cosas, una, una cosa es una cosa que toda la hispanidad va a entender y un cosiampiru es una cosa pero es una palabra informal que nadie usa y que no se puede usar en contextos formales por ejemplo, si escriben la palabra cosa en un texto académico no pueden escribir truic porque eso es como, como el es imagínense ustedes escribir en un texto académico cosiampiru. no ok, tac, tac Uh, tac, tac. Bueno, participar en el curso es conectarse o ver los, la, las grabaciones. Tac, tac. Um, tac, tac, Estoy mirando. ¿Cuándo se usa en un y y yo ya había puesto en el blog, alguien me había preguntado y yo ya puse la respuesta. En sustancia, ¿cuál es la diferencia? Depende de lo que tú estés hablando. ¿Estás hablando de, toda, de todo el tiempo que pasaste? ¿Estás pensando en el tiempo o estás pensando en el final? En dos segundos, voy a bajar el, el bolé para que el sol no le dé la cámara. ok, así está mejor Hasta ahora se pone el sol detrás de mí cuando ustedes piensan en, en el tiempo pasado en eso usan la palabra femenina, por ejemplo um, es como cuando en español utilizan la palabra jornada y día la palabra jornada, que de ahí viene journée, el día en francés cuando ustedes piensan en la jornada, están pensando en todo el tiempo que transcurre el día. Una journée. Y funciona igual para la uh, matinée, la matinée, la journée, la journée. Uh, funciona igual. Ustedes están pensando en todo el tiempo que transcurrió, pero cuando usan el masculino, un jour, ustedes están contando el día, un an, un matin. Ustedes están contando el final, a ustedes, ustedes no les importa el tiempo que pasó, no. Y esa es una concepción del tiempo que uno, uno en español no tiene tan integrada, pero que en francés es muy importante es que a veces uno está pensando en el proceso y otras veces está pensando en el resultado por ejemplo, cuando uno dice en español uh, fue un día muy bonito a nosotros nos importa que el final del día estuvo con todo sumado estuvo bonito pero en francés, en francés no uno dice el día estaba bonito porque uno está pensando en todo el transcurso del día en cada momento hizo bonito y esa es la misma diferencia cuando uno usa journée, uh, jour, année, un, matiné, matinée, ¿Ustedes les interesa el final o les interesa el proceso? Ok. Uh, tac, tac. Por ello alguna estrategia para pronunciar la R. Hagan gárgaras. Son gárgaras. Es como hacer gárgaras cuando ustedes hacen gárgaras en es exactamente la misma cosa es hacer cargaras pero con la boca así hacia el frente y no hacia arriba justamente voy a tomar agua porque tengo sed ok uh, tuc, tuc. los números te toca la casa del vino te toca practicar mucho porque es es, es una, una concepción diferente porque el sistema francés Antiguo era en, en los, los galos, ellos tenían un sistema sobre 20, ellos no contaban de 10 en 10, sino sobre, de 20 en 20. Por eso, eh, por ejemplo, si ustedes a decir 35, no era 35, sino que era 20 más 15, y eso hace 35, y por eso es 80, es 4 veces 20, y 90 es 4 veces 20 más 10. Tac, tac, ah, tac, tac, tac, es como el tin, tin, tin o el, es, es, es, es una muletilla que usan todos los franceses como para decir, bin, boom los paisas me van a entender cuando digo vengo, tin es simplemente para señalar que están, que hay un proceso que están haciendo entonces yo estoy pensando, tac, es porque vi una pregunta, tac, porque vi otra pregunta, tac, porque vi otra pregunta Ok, bueno, no tiene más preguntas, porque tenemos tema para hoy y veo que no me va a alcanzar el tiempo, pero bueno, no es grave. Porque lo importante es que revisemos y que avancen bien y que si tienen preguntas las hagan, porque si no, uh, no se pueden quedar con las dudas. Ok, bon, Très bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Uh, Lizzie, sí, una jornada es para el proceso y un jour es el resultado Entonces tú dices, eh, yo trabajé dos días, estás diciendo, estás contando, estás diciendo dos, solo te interesa el final, dos jours. Y cuando dices, yo trabajé dos días, lo que estás diciendo es que pasaste dos días de tu vida en ese trabajo no sé si ves esa concepción que ellos tienen de ver el tiempo cuando transcurre y ver el tiempo cuando está terminado. Ok, donk. Decía en la clase por pasada, yo vi la clase de, de mi colega, de Alejandra, y alguien decía, ¿cuál es la diferencia entre donk y... Uh, ¿Cuál es la otra? Um, que significan lo mismo eh, entonces, no hay diferencia. Ok, bueno, retomo el tema. Le sport, el le sportif. Le sport, y le uh, donc y alors. Son la misma cosa, se usan indiferentemente. La pueden usar todas dos como quieran. Pero como, como decía Aleja, uh, donc es más escrito y alors es más oral. O es el contrario, no recuerdo en este momento. Porque me estoy, estoy con el tiempo contado. ¿Quién ha representado la Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio? Los les les Juegos Olímpicos vienen de finir. Los GIO. GIO c'est Juegos Olímpicos. En francés siempre es les JO, el GIO. Yo siempre digo GIO. La Colombia sido representada por Catherine Ibargüen, que es athlète, y Anthony Sambrano, que es un athlète aussi. Jubergen Martínez, que es boxeur, y Ingrid Valencia, que es boxeuse. Mariana Pajón, que es cycliste. y Rigo Urán, que es cyclista. Et plein d'autres sportifs, parce qu'il y en avait 71 au total. OK. Quelles ont été les médailles remportées par l'école bon, je, je vais faire attention aux mots en rouge. Je veux que vous portiez votre attention sur les mots en rouge. Je veux que vous atención attention les mots en rouge. Athlète Catherine Ibarben, athlète Anthony Zambrano. Juvier Martinez est boxeur. Et Ingrid Valencia est boxeuse. Euh, Mariana Pajón est cycliste en BMX, évidemment. BMX, mais c'est cycliste. Enrico Bertunan est cycliste aussi. Ce n'est pas la même catégorie, mais c'est le, le même euh, instrument. Okay. Et bon, okay. regardez bien, regardez bien. Les médailles remportées par les Colombiens. Nous avons rapporté quatre médailles d'argent. Quatre médailles d'argent. Argent, argent, argent, c'est quoi l'argent L'argent, c'est un métal, c'est un métal d'argent dont le symbole chimique c'est AG. Nous l'a dit Senala Argent, argent, argent Qu'est-ce que signifie argent Eh, très bien, plata. y ahí, atención, porque el país se llama Argentina y porque el símbolo es AG? porque en latín era argentum y Argentina está en el río de la plata, es lógico y el, eh, y el argent es el metal ok Anthony Zambrano, que es atleta, ha una medalla de argent. Sandra Arenas, que es atleta, aussi, no es la misma categoría, pero es el mismo ensemble, est le même conjunto. Euh, Mariana Pajón, que es ciclista. Y Luis Javier Mosquera, que es altérofilo. ¿Qué era No sé si en, si en español las, ah, no, en español se dice mancuernas. Ay, ay, ay. Pero en, en francés se dice les alter. Es porque en francés las pesas se dice alter. Entonces alterófila es la persona que practica la alterofilie, que es el deporte de levantar pesas. y on a gagné una medalla de bronce. Carlos Ramírez, que es ciclista, ha tenido una medalla de bronce, pero no ha tenido oro. No ha tenido oro, no tuvimos oro. Ok. Ah, Je voy a simplemente verificar una cosa. Ah. Tac, tac, tac, Voy a ver si ustedes ven exactamente lo que yo veo. Antes de. Ah, sí. Hay un... Yo tengo un pequeño texto que aparece que ustedes no ven. Uh, ok, pero no es grave. Después van, después van a ver en en la presentación que les voy a dejar en la página en el blog para van a ver todo el texto donc ça c'est les médailles remportées par les colombiens donc on a eu 4 médailles d'argent et une médaille de bronze y eh, bueno hay una polémica por un boxeador y Mariana Pajón hizo una muy bonita campaña para recoger dinero para este boxeador yo no voy a decir nada ¿eh? Moi, je dis rien. Ok. Quelques médailles remportées par la France. Qu'est-ce que c'est quoi remporter C'est quoi remporter Médailles remportées. Remporter. Qu'est-ce que c'est que remporter ganadas pero en el sentido de, de que se las que cogieron que, que ganaron pues pero pero remporte es como ganarse un premio ganarse algo, conseguir pero en el sentido de ganar donc quelques médailles remportées par la france le basketteurs l'équipe masculine toute l'équipe masculine ont remporté l'argent et les basketeuses l'équipe féminine On remportait le bronze dans un sport qui s'appelle basket. Ça, c'est le nom du sport. Basket. Le tireur, euh, je me rappelle plus son prénom, mais c'est qui canpois Qui Qui Vous voyez, qui Qui cuando tienen Qus, no importa qué letra haya después una K, K, y O se pronuncia gua. Quique le X ni se pronuncia la Z. Le tireur Quique un Y el Te Teddy Riner. Aquí se me fue un espacio. Hay un espacio aquí. Riner. Teddy Riner. Teddy Riner es una montaña. C'est une personne, c'est immense, immense. C'est un, un judoka, les señores. Immense, immense. Il est comme deux mètres. Y... Ils ont remporté l'or. kick poids au tir et Riner exception à la règle, le R final se prononce après un E dans le judo. Ok. Les rameuses Beauvais et Tarantola ont remporté l'argent. Rameuse, c'est la rame. La rame. Ram. Quand, quand vous naviguez, vous faites de la rame. Le sport en français s'appelle l'aviron. Mais la personne s'appelle rameuse. Las femmes. Oui, très bien, Paloma remadoras. En remo, en, es, en francés el deporte del remo se llama aviron. Pero las personas se llaman, ram, el, digamos que uno le dice rameur y rameuse. Les cavaliers, Six Toussant et la Guague remportent le bronze. Mais la cavalière, le prévôt, n'a pas remporté de médaille. Le sport s'appelle équitation. En équitation, il y a cavalier, cavalière. OK? Donc, la France a remporté 10 ors, 12 argent et 11 bronzes au total. Ça, c'est le total. Elle a obtenu la huitième position dans le classement général. Donc, la France a remporté 10 médailles d'or, 12 médailles d'argent et 11 médailles de bronze. Et la France a obtenu la huitième position dans le classement général de médailles. Ok. Euh, équitation, c'est Montalacario, comme en espagnol. La equitación es el mismo deporte. Ok. Donc, ¿qué medallas por la France? Entonces, euh, ¿vous reconnais el sport que veis? Ah, es dommage que no veis todo. Les voy a subir esto porque euh, ustedes no lo ven, pero yo sí si lo veo. Metro al primer plan voilà donc voilà quelques médailles pour la France en or on a dans l'aviron voilà l'image de l'aviron vous voyez les rameurs euh, vous voyez le handball ça c'est un anglicisme c'est comme en espagnol que ça voit la parole en français c'est handball L'escrime, l'escrime, le judo le karaté le tir tiré tir comme en espagnol ça le dit quelque chose c'est la parole très transparente le tir et le volleyball donc ça c'est les sports qui ont permis à la France de remporter des, des ors, des médailles d'or Okay. Ça ¿Lo reconoce? ¿Lo reconoce? Ah, sí, oui, Stephanie, yo no sabía que en Argentina se dice handball, pero en Colombia le decimos balón mano. Desde que yo era chiquito, que iba al, al Atanasio Girardot, siempre lo conocía como balón mano. Maléha, l'aviron. Aviron c'est le sport avec les rameurs. Ça, c'est l'aviron. Donc la France, c'est un pays qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très bonnes équipes de rugby. Voilà pour la France, c'est l'argent au rugby à 7 attention parce qu'il y a différentes catégories rugby à 7 et rugby à 15 donc il y a en argent, il y avait l'athlétisme beaucoup de catégories différentes l'aviron l'aviron le basket l'escrime. Vean que en español se dice la esgrima, la esgrima, y es porque en francés, en español, a veces lo que en español es que, en francés es g, que, y a veces al contrario, lo que en francés es que, en español es g. Que. por ejemplo, seguridad en francés es sécurité, y l'escrime en francés es la esgrima, cuando vean esos dos sonidos, piensen que a veces son, se intercambian. Uh, tac, tac, le scrim, le judo, la natación. ¿Natación se va sí? uh, Hay dos categorías de rugby. Está el rugby a 7 y está el rugby a 15. Y Francia ganó medalla de, de plata en rugby a 7 femenino. Uh, y es más... Creo que es más rápido. La diferencia es más rápido porque yo he ido a... a, a partidos de rugby y puede ser muy lento porque son, muy, son 30 jugadores en el terreno y con 7 es más rápido es lo que me explicó uno de mis antiguos estudiantes que era jugador de rugby eh, et finalement, il y finalmente la voile ça c'est une voile ça c'est une voile Uh, tac, tac, tac. no sé si, si tiene la vela uh -huh. la voile es, es en francés la palabra vela y velo son el mismo voile pero cuando ustedes vean la voile y se escriben igual ¿eh? cuando vean la voile imaginez le sport y cuando vean le voile Imaginé el accesorio, el velo es masculino como en español, y la vela es femenino, pero en francés velo y vela se escriben exactamente igual, lo que cambia es, es el género, si dicen la, es el, el deporte, y si dicen el, el, el es, es el accesorio. Ok. Y finalmente de bronce, de bronze, la france a eu des bronze, au basket, au cyclisme, a l'équitation, a l'escrime, au judo, au ta taekwondo, au triathlon et à la voile. Et voilà, bueno les voy a decir en los dos minutos que nos quedan, les voy a exponer algo muy importante attention, si vous voyez bien, c'est le, la et l'apostrophe ok? le basket, la voile, l'équitation, l'escrime donc, pour les sports, vous pouvez, pour pratiquer un sport vous pouvez, tu fais de la boxe, le verbe faire tu pratiques la natation le verbe, pratiquer, le verbe pratiquer, le verbe faire de, attention, faire de. Tu joues au basket Jouer à. Attention, tu ne joues pas à la natation. Non, quand on utilise jouer à, c'est un sport normalement parce qu'il y a une balle, ok, il y a une, une balle. Uh, como el voleibol o el handball, por ejemplo. Tú puedes jugar al voleibol o jugar al handball. ¿Ok? Pero no puedes decir, tú juegas a la boxe. No funciona. Hay, hay ciertos deportes que tienen ciertos verbos asociados. Por ejemplo, si, si hay una pelota, normalmente es juega. Y hay otros, pero se dice que si tiene una pelota. Ok, y que de la porque uh, no tenemos tiempo. Gracias beaucoup. Estoy soy muy heureux de vous revoir por el retorno de vacances y nos vemos jeudi. Muchas gracias por estar presentes aquí. Aquí voy a parar por hoy. Después vamos a ver el resto, que ya se nos acabó el tiempo. Eh, muchas gracias por volver de las vacaciones, por estar presentes y no haber cedido. Y espero que eh, con la revisión, eh, vean que tienen que revisar, ¿eh? que tienen que volver a repasar. Y eh, excepcionalmente, les recuerdo, nos vemos el jueves porque Alejandra está de vacaciones y yo voy a hacer la clase de este jueves excepcionalmente. Bon, y ya, a